La Universidad Autónoma de Zacatecas está presente en casi todo el territorio del Estado. Conozcamos las características de la Preparatoria 5 en el municipio de Jerez de García Salinas. El Programa 5 de la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas se ubica en Jerez de García Salinas. En, aquí en la cabecera, ¿verdad? En la cuna de nuestra alma mater. El Programa 5 en este momento Cuenta con los cuatro bachilleratos sociales, biológicas, físico-matemático y contables. El programa 5 ha beneficiado a la juventud jerezana a lo largo de 25 años. Con un poquito más de 400 alumnos de nuestro plantel, con dos modalidades, la modalidad escolarizada y una modalidad semiscolarizada. Las acciones que estamos trabajando de manera colectiva en Preparatoria 5 son, son varias. Es, tenemos a un grupo de docentes muy comprometidos con, con la juventud, con nuestra juventud jerezana, los cuales están ahí trabajando conjuntamente con los asesores de cada grupo para detectar tempranamente y oportunamente a los jóvenes que se encuentran en riesgo de reprobación. En las estrategias que nos brinda la unidad clínica preparatoria, como lo son mentorías, asesorías y... y también exámenes de recuperación. El programa 5 se conforma por 29 docentes entre las dos modalidades, escolarizado y semiescolarizado. Eh, la mayoría, la mayoría eh, dan clases en las dos modalidades. Sí, por parte del, de la unidad de química preparatoria se han estado trabajando todas las, todas las uh, condiciones para generar este regreso seguro a clases está el comité de vigilancia sanitaria, el cual coordina la doctora Villasana y cada programa tiene a, una, a un enlace a los filtros COVID, los comités, los comités integrados por docentes, trabajadores, padres de familia y alumnos todo esto para garantizarle a la comunidad universitaria el regreso seguro a las aulas. Así es, yo soy, como lo comentaba anteriormente, egresado del programa 5, egresamos en el año 2007 y para mí el programa 5 pues me ha dado muchísimas satisfacciones ya que gracias a, a, al programa 5 yo tuve la oportunidad de, de tener una educación me, de nivel medio superior de calidad, costo re, económico ¿verdad? Y también eh, durante mis, mi andar por este programa 5 pues pues tuvimos la oportunidad de conocer a grandes docentes, grandes, tuvimos grandes compañeros, y, y el programa 5 a mí me dejó, se podría decir que la, académicamente, la, la experiencia más, más hermosa de mi vida, ¿verdad? Hasta la fecha, pues nos sigue dejando grandes satisfacciones del programa 5, y se puede decir que el programa 5 nos, nos dejó, en ella conocimos a, a mi esposa.